en este Hermoso. nuevo blog que tiene que ver con la música que nos regalan estos grandes invitados que recibimos en el programa de hoy Y también los vamos a recibir con un fuerte aplauso y claro con sí. mucho cariño Estamos con Gerardo Condor Lucero que es contrabajista y compositor de altertango Acompañado por Gonzalo Lesta, violinista de Cuarta de Fierro Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Gracias por venir Bueno, por un ponernos. gusto recibirlos Bueno, gracias, Sabemos gracias. que se están presentando de manera conjunta en el Teatro Independencia estos dos grandes grupos Y queremos hablar un poquito de cómo se viene esta presentación bueno, eh, por un lado eh, Alta el Tango festeja su sus 20 años uh -huh. y vamos a grabar un disco, el 27. Es el octavo disco. El octavo disco. Fa. Sí. Un montón. Hemos, Muchísimo. <risa> claro, claro el, bueno, el séptimo justamente se llamó 7 uh -huh. y hemos lanzado algunos singles, eh, pero viste con cantantes chilenos, nosotros de acá también de, de Argentina. Uh -huh. Y bueno, este disco ya va a ser en vivo. Gracias a una beca que ganamos del Fondo Nacional de las Artes. Ajá. Bueno. Y lo vamos a compartir con los chicos de, de la Cuarta de fierno. Excelente. Tocando todos juntos todos en juntos, el mismo escenario. En el mismo escenario. Así bueno, es. ¿cómo surge la, la posibilidad de, de, de llamarlos a los chicos? ¿Cómo surge la idea, más que nada, no? y yo creo que fue una como una necesidad de hacer algo. Hay dos integrantes de Altertango que están viviendo en Barcelona. Ajá. Entonces, estaba la idea de, de hacer un, un show grande en algún teatro. Y bueno, y justamente como tenemos como una hermandad de, de ruta con la Cuarta de Fierro, uh -huh. eh, empezaron los, los... Son grupos los amigos. Claro, okay. Totalmente, sí. Excelente Me ¿cómo lo vivieron desde ustedes, desde equipo, esta invitación, este trabajo en conjunto este nuevo show? Bueno, como dice Gerardo, este, somos grupos amigos, para mí es muy significativo, yo empecé a tocar tango con los chicos de Altertango uh -huh. y, y bueno, Gerardo también fue contrabajista de La Cuarta de Fierro Ah, no sé. bien, Hay mucha relación eh, entre todos nosotros, Ezequiel de, de Altertango también fue bandoneonista de La Cuarta, hace ah, pues muy bien. poco antes de irse a vivir a, a Barcelona. Así que muy bien recibido, muy contento por tocar en un teatro tan lindo como es el Teatro Independencia. Sin dudas. Y, claro. El show Así es que este sábado. Este sábado, sábado a las 21.30. Uh -huh. Perfecto. Las entradas se pueden conseguir por... Uh -huh. Entrada, entrada web, web entrada esa es la web, página, y, y la sino boletería, por la boletería. La boletería ¿Y es? con qué se va a encontrar el público mendocino? ¿Por dónde va el repertorio? ¿Qué es lo que han logrado armar y, y dónde han logrado coincidir los dos grupos a la hora de, de confeccionar este repertorio? Y eh, nosotros básicamente la, la, la etapa instrumental de Arter Tango, eh, eh, bueno, temas instrumentales, ya estamos sí. eh, componiendo los cuatro Ajá. en conjunto y con cantantes invitados. Ah, bárbaro. Eh, así que eh, eh, sí, la mayor parte del repertorio es de eh, autoría propia. Bien. Así que bueno, vamos a estar presentando inclusive hay temas que vamos a estrenar el mismo el mismo 27. Buenísimo. Así que me encanta porque uno se pone muy ansioso y bueno, y está esperando ese momento. Y vamos a presentarlo en el Teatro Independencia, que es un icono Por supuesto. Sí, otro, Así que bueno, mayor. y, y ellos no sé el repertorio no, que digo, preparado. también qué bueno ver caras jóvenes, porque por ahí sí. viste un género como el tango, las milongas, uno dice, es la música que escuchaban mis abuelos. Eh, y, y está bueno ver caras jóvenes en, en este género, resulta bastante interesante. También, Gerardo recién me contaba de que Allá por la década, no vamos a decir cuál, pero por la década de tal, <risa> lleva a la radio y no sé qué, y vos de qué año sos, del 94, y digo, ay, se ríe. Claro, estoy contando que Un lleva pibe. a la radio en de cuando <risa> en estaba en la arena de Echeverría. Claro. Hace claro. o sea, o sea, que... o sea, varios años. Años de sí, 84, sí. 85, y por eso nos reíamos. Claro, claro. está buenísimo. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene también la, la música y el, y el tango en especial, que es el cambio generacional, uh -huh. es, es también lo que lo mantiene vivo, ¿no? No, sin dudas. Sin duda. Y que se mantenga en el under me parece que le da una vida aún más larga. Está buenísimo. Porque siempre está claro. la curiosidad inclusive de la gente, en investigar qué se está haciendo uh -huh. Me encanta, ¿no? aparte que... es una música que, que nos representa como argentinos en todo el mundo Entonces seguir perpetuándola al, a lo largo de las generaciones me parece que, que es lo correcto Obvio, se ¿no? retroalimenta con las nuevas generaciones, las nuevas Tal cabezas, cual. Sí. instrumentos y todo lo que se pueda ayornar Sin salir de, de la base obviamente, uh -huh. me parece que suma Tanto en la música sí. como en la danza, Exactamente, porque tenemos todos bailarines los de tango también espectaculares Cantantes invitados van a tener, sí, nos sí, contabas sí. Gerardo. Algunos que nos puedas mencionar. Eh, va a adelantar. estar Paula Vilen, eh, La Contreras. María La Contreras. ah, Muy bien, sin pecado. Esa voz bellísima. Sí, lo más. Y eh, Marianela Martín, Pero Flores. Y, y bueno, una bailarina eh, Tati con Albi. Ajá. Y Martín Sánchez en guitarra. Completísimo. Completísimo, sí, tenemos. Ah, y Santiago Cervera, otro percusionista muy grosso de Mendoza, que va a estar. Bueno, justamente en la percusión. Bien, todos ellos como invitados, pero la formación de ustedes, eh, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Sí, ¿Qué instrumentos están, por ejemplo? Ezequiel Acosta en Bandoneón, sí. él viola allá en piano Ajá. Eh, y Pablo Conalbi en batería. Bien. Bueno, y yo en contrabajo. Ajá, perfecto. Así que vamos a estar ahí firmes. Excelente. Sí, el cuarteto está ahí en todos los temas y bueno van pasando invitados. ¿Y la Cuarta de Fierro cómo está formada? La Cuarta de Fierro, somos en Bandoneón, Agustina Guillén. Uh -huh. Estoy bueno, obviamente yo en el, el violín. Jero Flores, que estará cantando también de invitado con los chicos en La Voz. Muy bien. Hugo Larrañaga en el contrabajo. Y Sebastián Kusselman, que es nuestro nuevo director artístico en la guitarra. Muy bien, todo un espectáculo, te lindo? digo. Cuántos músicos, cuántos bailarines, todo en escena. La verdad que para, para no perdérselo, una gran propuesta. Para este fin de semana estamos viendo en pantalla este sábado 27 en una de las salas más bonitas que tenemos sin dudas aquí en la ciudad de Mendoza, el Teatro Independencia. Ya puedes conseguir tus entradas en entrada web y si no, si te resulta más sencillo te acercas a la boletería del teatro y allí mismo también vas a poder eh, formar parte de este show tan bonito. Donde va a quedar grabado este octavo disco. Qué desafío grabar un disco en, en vivo, vivo, ¿no? Igual, porque sí, tiene que salir todo cierto. el relojito, tiqueté, sí. no hay margen de error porque sí. esto queda grabado. Sí, desde el lado ¿La la musical televisión? y técnico también. Bueno, ah, y, y va a filmar videos también. Ah, muy bien. De mano de Jojo Sevilla y su empresa. Perfecto. Así que, bueno, estamos... Ahí preparados. Qué lindo. Muchas bueno. gracias. el, el con Vivo, por, por, por, le da mucha, mucha vida, mucha realidad. Sí. Ah, buenísimo. Cual? Sí, sí cual. Si de repente escuchas una mugre, alguna cosita, bueno, es parte también de... Claro, Totalmente. Sin dudas. Bueno, chicos, gracias esperan. por su visita. Ojalá que sea con todos los éxitos. Que y ya saben, planazo para este fin de semana, no perderse este show impresionante de alter tango y la cuarta de Fierro. El aplauso. Gracias. para ustedes. Gracias. Un placer. Gracias, gracias por venir.